El día de hoy vamos a comer Korean barbecue, Entonces, <risa> vean, tocando el piano Bueno, muchos pensarán, ¿qué va a hacer a comer Korean barbecue? De verdad está muy delicioso, ¿qué? Y bueno, la verdad, está bastante bueno Y se ve que tenemos ganas de ir porque, vean el clima, está lloviendo Ya estamos llegando al restaurancito coreano Vean, ahí está junto a Imo Y ahí tenemos al ruso que habla español a ver, le hacemos un close-up. Hola, <risa> Saludos de Fengxian. Saludos desde Feng Bueno, pues vamos a probar. Ahorita les muestro qué tal la comida aquí adentro. Son como taquitos. Bueno, es Korean barbecue, ahorita van a ver. Y esta de hecho está aquí como a 500 metros de mi casa. Y es carne como de puerco, de res, y también hay mushrooms. Vean, así lo tienes. ¿Quieres uno de estos tacos? No. Ven, ahí agarras este de acá, te preparas tu taquito, le pones la carne y le pones las salsas como así. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, chiquillos. Saludos. Bueno, Amigos, venimos saliendo del de restaurante en Wow, está un poquito viviendo, ¿va? Bueno, acabamos de salir del restaurante coreano. Y bueno, pues nada, estuvo bastante padre. Vean, este es el Watson's que viene en la mañana. A veces vengo a comprar cosas. Ah, bueno, de hecho, está la frutería. Ahorita vamos a entrar creo, otra vez. El restaurante este coreano, como les comentó. Es de los únicos restaurantes que tienen así el barbecue aquí en la zona de Fengxian. Y bueno, casi siempre está lleno como pudieron verlo, eh, porque toda esta zona es de, de universidades. las están peleando por pagar la fruta, que eso es algo ya como que muy chino. De este lado Pero bueno amigos, que estén bien. Nos vemos a la próxima y saludos desde Shanghai. Chao, chao.